Situación, no estoy bien mañana, no Ya no actúa mi corazón Me adapté a la situación Debo dejar de sentir para no perder la razón Grabando en mi habitación oriendo siempre el millón Una mejor situación No estoy bien mañana, no Ya no actúa mi corazón Me adapté a la situación Debo dejar de sentir para no perder la razón Por no sufrir de esta soledad, y ahora otra página se me presenta. Mancharla de sangre, no sería poeta. Debo de enfocarme para alcanzar mis metas, y es por eso que ahora compongo más temas. trabajo en mi habitación, queriendo siempre el millón. No a una mejor situación, no estoy bien mañana, no. Ya no actúo a mi corazón, me adapté a la situación. Debo dejar de sentir para no perder la razón. Grabando corazón, me adapté a la situación debo dejar de sentir para no perder la razón a veces es difícil sentarme a escribir, no problemas de inspiración, si de vivir perdí la cuenta de los temas que escribí perdí la noción del tiempo de mi existir en hacha de derrotas de derrotas, uh, ah. la soga ya no afloja, hoy uh, ah. hoy está en mi contra, el destino quiere ver mi sucia no alma grabando en mi habitación, queriendo siempre el millón, no habrá mejor situación, no estoy bien mañana, no, ya no actúa mi corazón, me adapte a la situación, debo dejar de sentir, para no perder la razón, grabando en mi habitación,